Llega Facebook Watch a España y vemos en tendencias qué es, eh, cuál es el vídeo más consumido, cuántos minutos tiene, cuál es a hoy la estadística en email marketing y otras tendencias que no te puedes perder. Vamos a verlas aquí en este capítulo de Tendencias, hablando de marketing hola un saludo de juanjo amengual ya sabéis que antes que nada de ver este vídeo vamos donde vamos a ver tendencias e innovaciones en marketing os podéis apuntar aquí o seguir este canal en plan de .es o punto com como desees hablamos hoy de audiovisual y vemos un par de noticias súper interesantes de cómo está yendo el mundo audiovisual en mundo del marketing y no deja de ser interesante que ya aterrice en españa facebook watch y ya que estamos en el tema audiovisual, no podemos dejar de lado pues el hecho de que según las últimas estadísticas de Statista y de Nielsen, o sea, totalmente serias, lo que está sucediendo con la tele es que se vuelve vieja. Aquí las tenéis en pantalla. Eh, los mayores de 65 años pasan más de 7 horas. Eh, la franja que va entre 50 y 64 pasa 6 horas. Y lo, la juventud... 18 a 34 pasa tan solo poco más de dos horas estos datos aunque son de una encuesta muy seria de nielsen es verdad son solamente datos de esta encuesta en Estados Unidos. pero aún así ya sabéis que cuando allí se constipan allí aquí en españa y en el resto de, del mundo solemos coger una pulmonía la tele chicos que se nos muere entre otros temas, tenemos la gran noticia de la introducción de Facebook Watch. Por fin llega a la plataforma que va a hacer competencia a YouTube. Se estrenó el año pasado en Estados Unidos. Es una plataforma de contenido propio donde, además, uno puede colgar sus propios vídeos. En definitiva, lo que quiere es hacer la competencia a YouTube o y a Netflix. Eh, esto ya llega a a nivel internacional y va a dar el salto en españa dentro de pocos días un buen ejemplo de los cambios que puede haber es el, el, por ejemplo la funcionalidad watch party que es una herramienta que permite realizar emisiones en vídeo de manera conjunta en los grupos de facebook sobre un tema concreto por ejemplo sin duda esto va a dar mucho juego a nivel individual y también a nivel de colectivo en estos vídeos también como veis en pantalla de facebook watch se puede perfectamente crear y se puede comentar todos los vídeos que se pueden eh, colgar en lo que va a ser la competencia a YouTube, según parece, está funcionando bien en Estados Unidos, aunque desde luego no está terminando ni mucho menos, como se dijo en su día, con la plataforma de Google. A otra cosa, pues sí, seguimos en el mundo audiovisual y vamos a ver en esta estadística, eh, según una encuesta hecha a empresas, cuál es el tamaño medio de los vídeos que cuelgan las empresas en general en la plataforma precisamente. De YouTube. Ya sabéis que, aunque sean cortos los vídeos, hay muchos aspectos para posicionar. ¿Qué nos dice este este dato circular? Que normalmente menos de 5 minutos es el, el montante más elevado, pero con mucha diferencia de los vídeos que se cuelgan en esta plataforma los vídeos largos tienen poca cabida sin duda como podéis verlo en esta estadística pero en estos momentos eh, youtube está viviendo todo un proceso de cambios que nos va a traer también noticias puesto que está virando a lo que se llama una red social otro tema los incrementos en cuanto a datos según una encuesta de epsilon del de email marketing que no está muerto ni mucho menos Sigue siendo el 30% más o menos en la media de apertura en email marketing. Y también sigue siendo el 3,8% el click-through rate, o sea, el número de clics de conforme a visualización. 3,8% de click-through rate y 33,1% concretamente que sigue siendo la media de apertura de emails. En cuanto a los datos publicitarios, Facebook pierde fuelle, como veis en este en esta estadística facebook está perdiendo fuelle pero lo está ganando instagram o sea que al final el grupo de zuckerberg está ganando muchísimo más dinero que otros años es verdad que eh, hay un tanto por ciento de gente que deja de, de invertir en facebook en publicidad y otro que deja de invertir en instagram pero es muy pequeño la mayor parte de gente ha decrecido de empresas ha decrecido el gasto en publicidad en facebook y ha aumentado el gasto de publicidad en instagram y para muestra un buen anuncio este que a mí me ha cautivado es un anuncio de una empresa que se llama Secretaria.es que además la verdad es que me ha sorprendido por lo sencillo y aquí lo veis simplemente es un anuncio sencillo fácil directo y que va al dolor del cliente y explica perfectamente lo que es, desde un euro 30 al día, un producto bien explicado en Instagram. Novedades en tendencias? Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Qué, qué, qué virguería? Unos proyectores que ya se han puesto en marcha que lo que hacen es proyectar uh, al aire, al... al, al al espacio, pero en el espacio visible por las personas pues unos anuncios, es la nueva publicidad exterior, ya se ha probado en algunos sitios como en el Marriott de Kuala Lumpur y en algún otro sitio de manera experimental pero es posible que dentro de poco vayas por la calle y en vez de ver una valla en papel, la veas con una proyección hecha en el aire como si fuera la misma valla en papel, estas son las tendencias y hasta aquí se las hemos contado como decía aquel Bueno, espero que te haya interesado todo este tema. Ya sabes, apúntate en este canal. Un saludo de Juanjo Mengual. No te pierdas estos dos vídeos y hasta la próxima. Chao.